De nada vale extrañarte, de nada vale llorar por una persona que no me hace un espacio en sus pensamientos, por una persona que solo piensa en alguien más, por una que solo me quiere cuando quiere. Hola amigos, bienvenidos a BeLifers. Les saluda Ricardo Niño y me complace tenerlos nuevamente por acá en nuestro canal. Les quiero pedir que, por favor, se queden hasta el final de este video, para que analicemos y reflexionemos juntos. Es lo mejor que podemos hacer. Esto apenas comienza. Si tendría que compararte, lo haría con una ola, porque vas y vienes. Vienes y traes todos tus tormentos y al irte dejas un desastre difícil de limpiar. Cuando intentaba alejarme, tú ibas a buscarme. ¿Por qué? Si de verdad no me querías, no tenías por qué ir detrás de mí cada vez que yo intentaba alejarme. ¿Acaso creías que era fácil para mí? No lo era. Me costaba bastante tomar la decisión de alejarme de ti, pero tú ibas y aparecías derrumbando cada uno de los muros de fortalezas que me había costado bastante construir. Pero terminaste de irte. Al parecer porque tienes tiempo que no vuelves y creo saber el motivo del por qué no has vuelto. Y eso me destroza de una manera de la cual no puedo explicar con palabras. Y no voy a mentir ni hacerme el fuerte. Esto duele y demasiado. Aunque quiero poder evitarlo, se me hace imposible hacerlo. Me duele extrañarte de la manera en lo que lo hago. Esto de haberme enamorado de alguien cuyo corazón ya estaba tomando en mi mano duele demasiado. Y no se lo desearía a nadie porque siento que cada parte de mí arde con tan solo recordarte. Mis manos pican por poder tocarte. Extraño con locura el sonido de tu voz, al igual que el de tu risa. Necesito demasiado un abrazo tuyo, porque aunque puedo llegar... Aunque esto puede parecer absurdo, un abrazo tuyo calmará mi dolor. He comprobado que mientras me abrazas todo parece mejor. El dolor se alivia, pero al separarnos mi mundo se vuelve a derrumbar, en mil pedazos. Sigo recordando el último día que pasaste por acá, y duele hacerlo porque cuando te despediste sentí la necesidad de no querer soltarte más. Y... y ahora entiendo por qué. De alguna manera u otra, sabía que esta vez tu partida duraría, y vaya que no me equivoqué, cariño. Y de repente tu partida sea definitiva. Y más nunca vuelvas por acá. Pero te confieso que una parte de mí... Se niega a creerlo y otra ruega porque así sea. Porque te hayas ido y no vuelvas jamás. Irónicamente contradictorio, ¿no? Pero así funciona esta cosa de los sentimientos. Él es todo aquello que esperé y mucho más, pero ya estaba enamorado de alguien más cuando lo conocí. Y solo se acercó a mí porque yo fui esa que estaba cuando las cosas estaban mal con ella. Suena horrible, pero lo sé. No puedes juzgarme cuando no has estado de este lado. Solo el que lo ha estado entenderá mi situación. No es como si uno eligiera estar enamorado. Yo no quería, pero mis sentimientos por él, mis sentimientos por ella, terminaron accediendo a pesar de que sabían que iban a salir destrozados de ahí. Pero al parecer no les importó. Él iba y venía cuando quería. O mejor dicho, cuando las cosas no estaban bien con ella. Porque eso era lo que era yo en su vida. Un escape. Algo de un momento cuando estaba tan maravilloso y encantador. Juro que por momentos creí que estaba creciendo en él sentimientos por mí, o por ella. Que iba a llegar un momento en el que llegara y, y no se fuera más, pero eso no pasó, y jamás pasaría con el tiempo y lo comprendí. Ya estaba perdido, no había vuelta atrás, así que reunía fuerzas, porque alejarse de alguien al que uno ama demasiado no es para nada fácil y duele mucho. Pero poco a poco me iba animando y agarrando fuerzas de a poquito, para por fin hacerlo, pero no sé cómo. Pero él siempre llegaba cuando estaba, a punto de lograrlo. Y con solo verlo, de frente a mí, sonriéndome, todo mi esfuerzo esfuerzos derrumbaba. Y de un momento a otro. Era realmente increíble ver el efecto que lograba en mí con solo verlo. O verla. Ahí sí hacer más nada que regalarme esa media sonrisa que era muy típica de él aquella sonrisa que dio paso para que yo me fuera enamorando perdidamente de él o de ella fueron varios intentos que hice para alejarme pero mi tonto corazón insistía en quedarse en quedarse en un lugar el cual no era querido de la misma manera en el que esperaba pero sus esperanzas no se terminaban y seguía ahí luchando por lograr obtener aunque sea un poco de atención Vivía en una constante batalla entre mi corazón y la mente, pero siempre la batalla era ganada por mi corazón enamorado. Era frustrante, porque mientras yo lloraba, él se alegraba por verlo. Yo no quería vivir así. Eso me estaba destrozando. Pero no hubo necesidad de alejarme porque ya veo que tú lo hiciste. Y confieso que los rumores que me llegan de ti diciendo que ahora estás feliz con tu pronto matrimonio me duelen demasiado. Quisiera ir y enfrentarte, pero preguntarte si de verdad nunca te importé. Pero... sé que no vale la pena hacer tal cosa. A lo mejor es dejarte y... y aceptar. De una vez, que nunca fuiste mío ni lo serás. No vale la pena seguir sufriendo por alguien que solo me quería cuando él quería. Por alguien que nunca me volvió su prioridad. Que nunca me hizo dueña de sus pensamientos y deseos. Que nunca me convirtió en su primera opción. Estoy cansada. Cansado. Agotado. Exhausto por sufrir por alguien que realmente nunca me quiso. Sé que fue mi error enamorarme de alguien que ya tenía dueño. Dueña. Pero uno no elige de quién, cómo y cuándo enamorarse. Solo sucede y ya. Así que mi corazón seguirá llorando su partida. Seguirá sufriendo por no tener a esa persona a su lado, pero mi mente estará con él para recordarle que es lo mejor, que él no merece un amor como el que le tiene, y que merecemos a una persona que lo dé todo por uno, que nos haga suspirar, que nos convierta en su prioridad, que nos traiga paz en vez de tormentos, que en vez de llorar nos haga reír, y que nos ame de una manera bonita y sana. Sé que es difícil, pero tranquilo, tranquila. Que con el tiempo dejará de doler. Y estarás listo, lista, para darle tu amor a alguien más. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Acá en BeLifers nos contenta bastante que estés tomando este paso.